بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه وجعل لي نصيبا من كل خير تنزلوا فيه ya Oh Dios mío, agraciame en este día con la conciencia y la atención, y aléjame en este día de las vanidades e ignorancias, y hazme partícipe de toda bondad, que desciendas en este día, por tu munificencia. O oh, el más magnífico, magnífico de los magníficos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. El sagrado mes de Ramadán es el mes de vigilia y conciencia. Por lo tanto, una de las cosas que los ayunantes obtienen en este mes es la iluminación del pensamiento y el despertar del conocimiento. Los secretos eh, de la creación, los cielos y la tierra, y las causas del dolor y el sufrimiento en la vida, cada uno de ellos pueden darles una lección a los seres humanos y aumentar el nivel del conocimiento los individuos para que así el hombre despierte el sueño, la ignorancia. Las personas ignorantes generalmente están atrapadas en supersticiones y creencias falsas y sin que se den cuenta caen al vórtice de los incidentes y fracasos, mientras que las personas conscientes reflexionan y examinan todos los aspectos de los actos antes de realizarlos y con esta previsión evitan cualquier apuro y alcanzan la verdadera adoración de Dios. Aquellos que tienen conocimiento pero no actúan de acuerdo a lo que saben, son individuos o peligrosos para la sociedad. Ellos, a sabiendas de que van por el camino equivocado, dejan lo correcto e invitan a la gente común a seguirlos. De hecho, la mayoría las desgracias que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia han sido las consecuencias de las acciones de tales científicos y estudiosos. Los orígenes de todas las guerras y desastres en la sociedad humana desde el pasado hasta hoy en día han sido el hecho de que un grupo de científicos utilizaron la ciencia en el camino incorrecto para los propósitos antihumanos y malvados. El profeta la bendición la paz con él su familia dijo en un hadiz las puertas del paraíso están abiertas en este mes el ayuno que realizamos el Corán que recitamos la comida que damos a los necesitados y en resumen cada una las buenas acciones realizadas en este mes abre una puerta al paraíso para el ayunante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.